Un giorno, cari amigo, da Pablo el giorno de hoy. Hoy es una bellísima jornada, una bellísima jornada para mejorar, para curar nuestra salud, curar nuestro nuestro cuerpo, curarnos todo. El giorno de hoy voy a hacer, eh, vamos a bruchar todo el cuerpo, vamos a bruchar, voy a hacer eh, un circuito brucha todo. Para el giorno de hoy, hayamos bisogno una corda, si tú no hay la corda, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿por qué? Tú lo puedes reemplazar con el jumping ya, con este ejercicio, jumping ya. Si sí, en el jumping ya te molesta el ginocchio, no te preocupes, lo puedes hacer en pues si tra, ta, ta, ta. Ahora, allora, con la corda voy a hacer un minuto y medio, un minuto y medio, como he dicho prima, si tú no, no, no, ries, no hay la corda, hay un minuto y medio del de jumping ya si no puedes saltar el jumping ya, abro y cierro voy a hacer puesto circuito será un circuito intenso intenso intenso voy a hacer un minuto y medio de corda entonces jumping ya o abro y y en la pausa voy a hacer 35 segundos de ejercicio de ahora gamba, gamba salto la corda, suena la alarma súbito entro con los ejercicios de la gamba esto voy a hacerlo por 5 rounds. Dopo, cuando arriba al 5 round, voy a hacer una pausa de 2 minutos. Dopo de 2 minutos, eh, torneamos nuevamente con la corda o el jumping. Ya, y en la, y en la pausa, vamos a entrar con ejercicio de abdomen. Ahora, por el de hoy solamente como he dicho prima, hallamos la corda eh, y la disposición. Y pues este ejercicio lo puede hacer la señora María, la señora Claudia, la señora Juliana. Todo el mundo lo puede parar. <ríe> lo puede parar mi amigo Char, que vuele de Bagrí. Todas las personas que huelen estar en forma pueden parar este ejercicio. Lo importante es que uno labore a su ritmo, a su ritmo, a su ritmo, a su ritmo. Lo importante es, es mantenerse tú no compites con me, tú compites con tu esteso. vamos a, a iniciar con un poquito de, de movilidad movilidad, move un poquito el bacino, el bachino círculo, círculo, círculo eh, hoy, hoy estamos haciendo un, un sole un sole, un sole belísimo este sole nos dará nuestra vitamina ok, muevo un poquito el pie muevo el pie, muevo el pie vamos a, a mover un poquito este, Yu, su, Yu, su Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, un poco es, lo es, ¿Sú? un poquito, ok, ahora eso, siempre la estés sacando, vamos indietro, vamos a iniciar con la corda, importante, en la corda vamos a saltar, cambio, vamos a saltar, eh, como volemos. piano, piano, si, voy, si tú soy fuerte, encrocha, si voy a saltar indietro, salte dietro. lo importante es fare un minuto y medio, cambio, cambio, un minuto de estimeso eh, y en la pausa, pausa activa, vamos a hacer eh, ejercicio para la cama. can can Aunque esto lo puedes hacer en Nidia, ni día pila pues, ni día, pues, con pues con estos ejercicios te van a ayudar. Lo eh. que estoy haciendo es que una dieta, oh, añúgele un estos ejercicios y verás que, que va a ver grandes resultados, grandes resultados. Todo este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo, te lo digo yo que me aleno ya de un poco de tiempo y y a mí con estos ejercicios me han dado grandes resultados mi pie sangro, mi piego sangro, me muevo en el posto ¡Eco es! Eh? saltir y saltir y cargo positivo ok, lo voy a iniciar no pares actividad física por la pancha ni oh, pa. tropo piena, lo importante es ver una pequeña reserva de energía yo de eso veo el agua, el agua Okay, vamos a iniciar con, con un minuto y medio un minuto y medio de jumping ya o, o salto de la corda voy a meter mi, mi timer mi timer que no lo veo qua. mi timer ok vamos a iniciar 4 3 2 1 voy a saltar a la corda saltar a la corda saltar la corda saltar la saltar la un minuto y medio. el jogging ya papay para ir el abro y quede lo abro y quede salta la corta, no me voy loco de cuesto? vamos a hacer un poquito de squat ejercicio con el alma Escucha. Escucha. Pierdes, es cuatro, esta también lentamente, tipo cristiano rodal, tipo cristiano rodal, no de puesto, nuevamente con my center, a tu rim. ¡Suscríbete que el no que no superes arriba descendo arriba descendo arriba descendo arriba descendo arriba descendo arriba descendo arribo descendo arriba descendo arriba descendo arriba descendo sí. sí. arriba ah. okay. descendo I'm gonna go pick Abro grande, guardo de frente, tra, tra, tra, tra, tra, tra, corta, corta, corta, corta, salta con mi voz, salta con mi voz, salta con mi voz. Loco por paso corta y topo, pausa y especial, de minuto Un saludo especial para toda la gente que nos va Colombia, España, Italia, todo el mundo, el Títer, Germán Pacho, descendo, punta solamente, punta, punta, punta, punta, punta, punta. de 2 minutos continuo, continuo, continuo no importa que es vaya, no importa ya la estancé pero no mola mano continuo Andamos con abdomen. Un minuto y medio, un minuto y medio, un minuto y medio, un minuto y medio, de, de pausa. Luego de dejar este minuto y medio, andamos con para el abdomen iniciamos con el abdomen abdomen abdomen 35 topo nuevamente andamos a la corda brucha tuto brucha tuto Todo mola más le recuerdo si no puedes saltar la corda va el jumping ya suelto si no puedes para el jumping ya va el cosito está está por un minuto por un minuto va bien ok sí, sí. Bueno, abdominales. Yo me preparo. Yo me preparo. Mi puesto ¿va? Cosí, cálido cargo energía. Cálido, cálido. 30 segundos de... de, De abdominales. Ok. Prepárate, prepárate. Manca poco, manca poco. Ok. El sol es matador. Pero pues esta fatiga, como digo yo siempre, vendrá para nada, Vendrá, vendrá. Si tú seis constantes, seis disciplinados, vendráis grande mira comando no molaré no. a prima dificultad ok ok atención que te va con el abdomen atención atención que te va con el abdomen ok ok va fermo abdominales guarda toca Eso es. toca va ahí dentro. ta. toca Vaya indietro, ok. loco de esto, ¿qué sigue? Salto la corda, salto la corda. Ok, va, andiamo. Sí. Eso es. Sí. Ta. Y nuestro primo chip es, salto con la corda y vamos a tu Adesso Ahora finalizamos con abdominales. Ta. Sí. Sí. Ok. Salto la corda, salto la corda. Puesto, abdominales. Cruza todo. Tú no te de más. Voy con un solo pie. Lo no voy. Lo importante es el minuto. Pablo, concéntrate. de esto vamos con abdominales. Addomen, abdomen, abdomen, plan, plan, plan. Vamos, no te rinde mal. Soy un gladiador. Ah. Tú topas este esfuerzo, Tommy, plan, plan, plan, plan, plan, plan. Venga, tome, a tome. No. Salto la corda, va. Saltas como voy. A tu ritmo. do mnie, kortu toka toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko ok, vuelvo cambiar, vuelvo cambiar pardon ta por un minuto y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta manca poco ta ta ta ta ta ta ta Ta, ta, ta, abro aquí pa. si lo voy muy fuerte, voy jumping ya, con salto, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, pa, ta, ta, pa. ta, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, abdominales abdominales abdominales mano soto vecino al glúteo vamos a hacer esto vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ahora y chiudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uno sube ok voy a hacer un minuto y medio de jumping ya 3, 2, 1, ya no sigue abdominales y finalizamos con saltos de la corta siempre labora a tu ritmo ta ta ta ta ta ta o si no para mal el ginocchio, vaya el último que he hecho, ahora se uno Resiste, resiste, resiste, baby. Ah, sí. Un video con cuatro saltos vamos, vamos, no te rinde más, man. manca poco, sí abdomen, abdomen ok giro giro, giro último round saldo, giro como si fuese a tocar la punta el pie el escarpe guarda un punto fijo Sí, se las paga se las paga si, sí. se las paga que la paz, que la paz, que la paz. Lo so, lo so, Que Mantén. Tres, uno, bien. Último. Fácil, pero habíamos rayunto nuestro taguardo. mira comando si tú hay bolia repítelo nuevamente nuevamente habíamos esbaliado un poquito en el salto de la corda pero es normal porque es un buen tiempo que no saldo la corda la corda no son excusas pero me son un mantenimiento gracias a todas las personas que se han inscrito por este canal y tú ancora no te has inscrito, ¡inscríbete ahora! <risa> Mira, comando, comando a todo este cuarto vendrá pagado. ¿Cómo de haber la señora María, Char, la señora Claudia, toda la gente, todo este esfuerzo vendrá pagado. De cuore, Pablo. ¡Oh, Santa Madona! No fue fácil, pero hemos reajuntado nuestro objetivo. Gracias mille, gracias mille al creador que nos da la energía.